Ah, perdón, es que... No, no, por favor, no. No. no. no. No, perdón, perdón, perdón. Un poco más de tiempo. El plan está a punto. Sí, era, era ahí, justo ahí. <risa> y tres. <risa> Soy la última... ¿no tienes nada que hacer? <risa> en enterarme de... Danos un poco más de tiempo. Hemos tenido que tomar medidas muy extremas. <risa> <risa> Ocho horas estuve ayer de compras con ellas. Eso no es ser humano que lo aguante. Son unas compradoras compulsivas. Efusivas. Como le iba diciendo, nuestro plan implicará más bajas. <risa> <risa> Había que decir un quizás ahí, ¿verdad? Plan? Mal, iba Como le iba bajando, nuestro plan iba explicando... Yo lo que quiero es que esto termine ya. <risa> bueno, bueno, vale. Tres. Yo lo único que quiero es que esto ya termine de una vez. Oiga, yo lo único que quiero es que esto ya termine de una vez. No pienso irme a vivir a esa mansión y menos con ella. <risa> Nadie, macho. Usted no debe andar por allí. Yo Será sé. muy peligroso. ¿Un -tonic? No, Tony? No, no, no, no, no, no, no. Joder, macho. ¿Pero quién, pero quién? Ah, vale. Venga. Patán o no, no, patán... Toma ya. Y tres. Pringao o no, su hijo estaba en la academia. Era un candidato. ¿Qué? Que sí, hombre, que sí. Pringao o no, pringao, su hijo estaba en la academia. Era un candidato. ¿Eh? Ahí estaba, en la academia. Pues no quiero mudarme a esa mansión con esa mujer. Yo quiero una mulata o dos. ¡Ah, ¡Joder con el internet. Se os agota el tiempo. No quiero mudarme a esa mujer con esa... No quiero mudarme a mujer con esa mulata, eh. Va. A ver qué tal queda. ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? Ah, okay. que. calificada para suplirle. Sí, sí que eso. Y además eres muy maja. ¿no? Y, tres. ¿Y qué dices que le ha pasado a Emilio? Y tres. ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? <risa> y tres. <risa> y tres. <risa> ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? <risa> ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? Ha sido terrible. Eh, se le ha cruzado un... un cable. ¿Qué dices que le ha pasado a Alberto? Es que no puedo con lo de niño. <risa> ¡No, me has matado! Con lo majo que parecía. He hecho terrible eso. <risa> y además. Y además. ¡Eres muy mona! ¡Eres muy mona! Y tres. ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? Pues bueno, pff, ha sido terrible. No ha cruzado. No... ¡Ha cruzado! ¡No me <risa> ¿Las bebidas en las fiestas? ¡Ah, sí! ¡No sabía! Sí, no les he... En... <risa> no, no. Sí, sí que la conozco, es la que prepara... Las fiestas y las bebidas en la academia. <risa> <risa> eh, me estás estupendo. <risa> eh, algo ahí. Andrés, vamos a dejar nuestros asuntos para más tarde. ¿Por ¿Qué, me, qué, qué Más vale que hables con él. Sí, sí, hablaré con él. ¿Qué cara tengo yo que tener en estos momentos, José? Las eh. <risa> pautas en esta familia. <risa> ¡Chico! ¡Ey! Le tiene que coger antes, no te pones a grabar Oye, pero qué tienes esto? ¡Hola! Siguiente ¿Qué hace? Vete fuera tal. Vete fuera. Ah, no sé, te ¿quién ¿qué dice? ¡Feliz, ¡Feliz! ¡Qué feliz. ¡No,, feliz! Te deseo cumpleaños ¡Feliz ¡Te deseamos todos todos ¡Feliz año! ¡Yeah! ¡Feliz <risa> sí. bueno. ¡Avela! Pues, ya ya el yo en el canal, no! <risa> pero tiene pajarito? Eh, cómo mola. Esta es vamos vamos vamos, vamos, vamos, vamos. auténtica ya tengo <risa> Ostyo, <uno> Oscar <risa> <risa> pero termina no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no a ¡Oye, bordones. Emilio! ¡Aquí no desde hace tres años! <risa> ¡Perdón! con mi padre, a la... de mi madre, a la pécora de mi mujer! A todos! ¡Qué bueno! ¿Qué haces aquí? No quiero que entres en esta habitación. Relájate, Andrés. la próxima... No quiero que entres en mi habitación. ¡Pacha! Es un poco calcomanía, cabezas o... Como se diga, eso que es, le gusta estar siempre... es lo importante. Y es un poquito calamar. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Dos ¡Y tres! ¡Hola! ¡Hola! Eh, oye, ¿tu madre es alérgica al marisco? Sí, sí, se pone malísima. No Y ahí me he quedado. ¡Tres! <risa> Pues, y tres <risa> Pues nada, no, no es la... Está un poco refrescante, echándola la. luego por la cámara te la llevas así ¿Qué haces aquí? Así que el estrés al, al que estás sometido <risa> Y tres Tranquilo, he venido a ayudarte pero si quisiste matar a mi familia No, pero aquí está ah, ah, ah, ah, ah. Tiene de... cubiertas Tienes muchos problemas Y pocos... Has dicho Andrés <ríe> Muchos enemigos y ninguna ayuda Yo sí, no, flipa, que yo estaba muy bien <ríe> <ríe> Andrés <ríe> Eh, moza, no Andrés, no te fíes ni de tu sombra No, vigila tus espaldas uh -huh. Te acá. Has probado Aprobado respaldo Dice la clase de química de Andrés. De química con Andrés. Jeffrey, será que lo pruebe. De química con Andrés. Jeffrey, será que lo pruebe. De química con Andrés. Jeffrey, será que lo pruebe. Por ejemplo, aquí Perdón, no sé, nunca no, no. ya. Es que señalar el plano que no es. <risa> Y tres. Está bien. Es que ya le Y tres. Está bien. Es que la escena está bien. Dos. Y tres. Para arreglar las cosas, si me consigues dinero por otra parte, no... Claro. Claro, hombre, ¿no? Tu padre se va a ir a la final de Mousse, eh, no sé dónde, la mala, ¿qué? <risa> ¿Tres. ¿Va a escucharla, señor? No permitiré otra su hacer así. Sí, sí. Si quiero escucharla, la escucharé. Y tres. Interesante desarrollo de los acontecimientos. Y curioso desarrollo del destino. <risa> Interesante desarrollo de los acontecimientos. Y curioso cruce. cruce ¡Ay! Interesante desarrollo de los acontecimientos. Y curioso desarrollo del destino. Y tres. Una cosa más, candidata. Te vigilaré. ardientemente. Como ha violado una candidata ya, pues. Muy bien. <laughs> ¿Te has ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Va a hacer un montón de cosas, está abierto. Sí, ¿no? Oh, sí. A ver. Una, dos ¿Toma? y tres. Venga, calla, tiempo. Tres. ¡Está bien! Bueno, pues yo un verdadero placer para hacer con usted. Hola. Venga, hasta luego. Bueno, cariño, venga, anda. anda, anda, anda por favor, no te enojes. ¿También? que no tengo por ahora. ¡Una! Hay Andrés que va a venir alguien por detrás. No, y tres. Sí sí. no, no, no, no, no, no, no, no, Mira, Hola. yo creo que date una vuelta. Esa, esa es buena. <risa> <risa> creo que esa es la mejor. <risa> Sin... Sin Ahora, ya, ya tenía un minuto para tomas falsas. Sí, ya... <risa> Apenas había tomas falsas, joder. <risa> Dos y tres. Queda un poco extraño. <risa> se, va, se va a suicidar. Parece que es el que se va a arreglar. No te estoy no amenazando. ¿eh? <risa> y tres. Dos. Y... ¡Eh, ¡Ey! Eh, ¡Ey! Eh. dos Ah, vale. Es manzana. Ya he hablado con Sara. Si tú cumples, yo cumplo. Vale. Mañana todo irá mejor. No te preocupes. Por, te, te preocupes, preocupes. No te preocupes por nada. Ya he hablado con Sara. Si tú cumples. Yo también. Me encanta que los creas lo ¿no? ¿Vale? <risa> a la cambieta. Vale. Una de Quiero una que pique y otra que no. Una de ¿no? sí, sí, no. sí, El cortado corta le corta quiero con leche fría. Vale. Estamos grabando ya. Sí, hace un rato, pero. <risa> <risa> pasa nada. Muy Esto Así a lo tonto. <risa> Toma, pasa. Dos, y tres. Una solamente. Ah, pero que todavía no está es igual, se oye. Dos. Eh, Johnny, un pasito para adelante. Así ah, sí. <risa> <risa> Dos y tres. Sí, me está contando todo eso que te estoy diciendo, aunque no que no te digo nada. <risa> ¿Qué tal el primer? <risa> <risa> Hola, ¿qué hace? ¿Tú qué hace Mariano? Cumple y yo. <risa> Nosotros cumplimos. ¿Tú Nosotros cumplimos. Te estás haciendo mal, ¿no? Llega ya este por detrás. Este. Bueno, pues cuando venga este para atrás, quitar la libreta y ya se me lo de que viene. Ahí está, ¿no? Mañana lo hará mejor. Seguramente. Lo vas a hacer mañana mejor. <risa> <A> ver, <risa> mañana te irá bien, ¿no? Ya viniste por aquí, ¿no? Pero no hagas así con la mano. <risa> Una vez muertos todos y Sebastián contento, una vez muerto. Una vez muerto. Me... Lapia, Lapia se introducirá en la tarta. Y... <risa> y tres. Cuando llegue el momento, venga. Y tres. Venga. Y tres. Hasta el momento no necesitado tus cualidades. Toma ya. <risa> <risa> y tres. Encuentra a Luis. Pero me empuja, no me empujes. Y tres. Otra vez. Uno, dos, y tres. No pueden quedar cabrones sueltos. Cabrones sueltos. En no? todas las tomas falsas de la temporada sale alguien con peluca. Ya no es un chiste, es tu momento. Es tu momento. Tienes que contar un chiste. Ya, yo creo que no es peluca. Pero tienes que contar con acento de, de polaca. No, no, no, no. es, esto es lo que no se ve detrás de las cámaras. Este es mi doble en las escenas peligrosas. Ya del chiste. ¿Por qué las focas miran hacia arriba cuando aplauden? Porque están los focos encanta. Mátala, mátala. Y tres, let's go. Come in the police. Come, come.